Una de las preguntas más habituales en las entrevistas de trabajo es cómo te ves de aquí a 5 o 10 años. Nada más lejos de mi intención que convertir la filosofía en una especie de coaching profesional, pero ¿cuál es el sentido último de esta pregunta? ¿La respondemos igual si estamos viviendo una situación de estabilidad que si sufrimos la adversidad o nos invade la incertidumbre? ¿Y qué dice de nosotros la respuesta? ¿Figimos que sabemos con certeza qué sucederá? ¿O nos dejamos llevar por la desesperanza y caemos en el abatimiento? ¿O nos aferramos a la situación anterior y afirmamos que todo seguirá siendo igual? Las situaciones de crisis son una ocasión excepcional para poder llegar a conocernos a nosotros mismos, como individuo o como cultura. María Zambrano, filósofa española del siglo XX, firme defensora de los valores de la república y de los derechos de la mujer, que se hubo de hacer un lugar en un espacio que hasta entonces había estado reservado a los hombres, la filosofía y que hubo de vivir en propia carne la adversidad, puesto que con el fin de la guerra civil se hubo de exiliar y vivir durante más de 45 años en diferentes partes del mundo, siempre en unas condiciones económicas muy precarias. María Zambrano denuncia lo que para ella ha sido la gran tragedia de la filosofía occidental, que desde Platón ha expulsado a los poetas de la filosofía, produciendo una razón sin intuición, cuando para ella razón y emoción siempre han de ir unidas. Por eso, ella propone una razón poética, que nace del silencio que deja hablar a las cosas. Por lo tanto, lo que hemos de aprender es a mirar, pararnos, contemplar y darnos tiempo. En esta ocasión, vamos a leer el texto primero, para intentar comprender un poco por qué en los momentos de crisis es cuando nos podemos llegar a conocer mejor. Nada nuevo aparece, en las épocas de, llamadas de crisis, nada que en las de plenitud no haya estado ahí. Solo que la crisis, al plantear en toda su gravedad el humano conflicto, manifiesta hasta la evidencia el fondo último de la condición humana. Es el momento más propicio para el conocimiento de sí, que el hombre necesita y persigue, pues a la humana criatura no le es natural mostrar su intimidad. Es el conflicto agudizado, llevado al extremo, lo que hace aparecer, no sin violencia, el secreto celado. Mas el secreto, al manifestarse, encuentra difícilmente su expresión. Conocerse a sí mismo será encontrar la palabra exacta, adecuada a ese secreto. Y no solo exacta, sino según la fórmula con que los antiguos egipcios definían la verdad, la palabra exacta con la voz justa. El tono, el acento, que confiera a la palabra el sentido último, su significación, que le hace ser, según la música que le acompaña, amenaza o promesa, clamor o maldición. ¿Qué hemos de esperar? No lo sabemos. Y así el espíritu clama con gemidos indecibles, se dijo, en el momento de más aguda crisis. Mas no sería el gemido lo peor, signo equivoco al fin, de que algo se espera y aún de otra certeza, de que no se sabe qué es. Lo peor adviene cuando el lugar del gemido lo ocupa la palabra que no es exacta o que... Andando cerca de serlo, no está pronunciada con la voz justa. Sobreviene entonces la confusión. Frente a ella, algunos se obstinan en creer, saber qué es lo que esperan. Otros, con mayor honestidad, renuncian a toda esperanza para caer en el abatimiento. Para María Zambrano, el ser humano es un ser fiado al futuro. Es un ser que está en vías de hacerse. Y hay un trabajo que es más inexorable que ganarse el pan. Es ganarse el ser en la vida. De hecho, cada cultura constituye un ensayo de intentar conseguirlo, un intento de expresar cómo puede ser el ser humano. Es decir, cada cultura expresa una versión diferente de lo que es la propia condición humana. Para entenderlo, hemos de considerar aquellos dos aspectos o facetas que conviven en el ser humano. Por un lado, aquello que todavía no es. Es decir, su ser en vía, en tránsito, que está movido por la esperanza. Y por otro lado, aquello que en él es real, el cuerpo, el alma, que está sujeto a la necesidad. Según cómo se relacionen la esperanza y la necesidad, encontraremos una diferente versión de lo que es la propia condición humana o del propio individuo o de la propia cultura. Vamos a profundizar un poco más en estos dos aspectos, la necesidad y la esperanza. La necesidad representa lo apremiante, es lo que mueve a las masas. La necesidad no puede ser engañada, requiere de realidades inmediatas, es urgente y es genera. Y así, como la necesidad es satisfecha, se genera un lugar de atención y de tiempo que debe ser ocupado por otra cosa. En la necesidad, siempre, aunque sea de incógnito, también habita la esperanza. Por ejemplo, cuando se reclama pan en el fondo, hay también un deseo de alegría, justicia o felicidad. La esperanza representa el sentido. Astraída de la necesidad, puede ser engañada, no tiene plazo. Cuanto más pura es, más liberada del cumplimiento inmediato, de forma que es trascendente. Alienta la vida, da, infunde confianza. Es algo que desata el impulso creativo, puesto que incluso en su agonía es capaz de crear algo que la siga alimentando. Esto es el arte. La esperanza es algo... ...que solo pueden desarrollar unos pocos. ¿Por qué? Porque son aquellos que son capaces de renunciar a todo... ...incluso de olvidar su propia condición terrestre... ...desarrollando una moral heroica. Esa moral heroica que les lleva a veces incluso al sacrificio. Por lo tanto, en vez de las masas, aquí tendríamos a las élites... ...no teniéndolas, por supuesto, como élites de poder o élites económicas. Pero según Zambrano, también hay un tercer estado que es posible y que para ella representa la máxima expresión de la penuria humana. Es el temor. El temor que aparece de lo que sería la necesidad satisfecha que no quiere dejar de estarlo, que es la propia de grupos sociales que ignoran la esperanza de los otros para intentar evitar el cumplimiento del deber propio. Es esta situación de necesidad satisfecha, de esa especie de conformismo radical, lo que impide que, tanto la necesidad como la esperanza, encuentren entre ellas un equilibrio que proporcione una vida armoniosa. Volvamos al principio. Decíamos que las crisis son la mejor oportunidad para llegar a conocernos a nosotros mismos. Y formulémonos de nuevo la pregunta, ¿dónde nos vemos de aquí a 5 o diez años? Pues bien, la respuesta definirá lo que es nuestra situación actual, como individuo o como cultura. Y veremos si hay un equilibrio entre la esperanza y la necesidad o si nos hemos abandonado al conformismo insolidario de la necesidad satisfecha.